Hola, la prensa alternativa en Colombia eh, surge precisamente como eso, como una alternativa en la información, como una alternativa para generar equilibrio en la información que se entrega hoy al país. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos hoy es la desinformación que generan eh, los grupos eh, de medios de comunicación tradicionales. Eh, hace muchísimos años la prensa en Colombia era perseguida por las mafias era perseguida por los carteles era perseguida por las élites porque era una prensa que eh, relativamente, entre comillas pues contaba más o menos la verdad de lo que ocurría en Colombia no quiero decir que antes no hubiera habido desinformación sí la había, pero la, los periodistas aplicaban más precisamente a esa norma de decir la verdad y de informar hoy es todo lo contrario las mafias, los grupos mafiosos del país los grupos eh, de élite del país, los dueños del país pues también son los dueños de la prensa así que cada medio de comunicación pues informa, dice o vende a través de sus medios lo que eh, a sus dueños les conviene que se diga al país de acuerdo a las conveniencias de sus dueños, de acuerdo a las conveniencias eh, que éste requiera para sus empresas, para sus negocios, para hacer dinero pues de acuerdo a eso es la información que los medios de comunicación entregan hay una desinformación muy grande, pero en eso pues también hay que decir que nosotros los ciudadanos también somos culpables. Yo hace poco, hace pocos días vi un video de donde Jefferson Cosio decía que eh, ellos eh, son criticados los influencers porque entregan cualquier contenido y que mucha gente reclama o algunas personas reclaman que por qué no entregan mejor un contenido que le sirva más a la sociedad y él decía es que precisamente eso es lo que se vende si yo entrego un contenido donde la gente aprenda donde la uh, para que la gente pueda darle un mejor valor y todo eso como ciudadanos como seres humanos eh, eso no eso no va a, a representar eh, en en lo que ellos hacen que también es un negocio pues no va a representar vistas no va a representar reproducciones no va a vender publicidad sí pero cuando les entregan eh, como contenido a la sociedad una broma eh, cualquier otro tipo de cosas pues eso se viraliza inmediatamente y eso pues genera eh, una rentabilidad para los dueños de las páginas o los dueños de ese contenido que están entregando así después que eh, nosotros también somos culpables porque consumimos eh, precisamente a, la, a través de las redes sociales y muchos pense, pensarán que el término consumir no es el apropiado pero sí se consume contenido en redes sociales otros crean contenido pero quienes consumen o consumimos contenido a través de las redes sociales o a través de los, de los diferentes medios de comunicación que existen hoy y que son miles y que se encuentran por todas partes, pues decidimos qué es lo que se va a ver en el país y de acuerdo a eso es que los contenidos se viralizan. Así pues que si nosotros comenzamos hoy a dejar de ver los medios de, de comunicación tradicionales, Semana, W Radio, RCN... Eh, Caracol y muchos otros medios que hay en Colombia que desinforman y, a, y comenzamos nosotros a darle muchísima más fuerza a los medios de comunicación alternativos. Pues lo que vamos a lo que va a ocurrir es que ahí sí se va a generar un verdadero equilibrio en la información y ahí. Cuando los medios de comunicación tradicionales encuentren que no están restabilizando a través de la mentira y a través de desinformar, pues tendrán que comenzar a pensarse si realmente tienen que seguir en, en, en, entregando esos formatos a las personas o si eh, habrá que cambiar y habrá que comenzar a regularizar esta situación. Eh, yo creo que Colombia sí necesita una ley de medios, Colombia necesita una ley de medios porque hoy los medios pues, se, se dedican muchos de ellos a mentir, a tergiversar, a decir cosas que no son. Ustedes han visto en los últimos días al presidente de la República que le ha tocado salir a él mismo desde su cuenta de Twitter a decir, eh, señores medios de comunicación, señor periodista, señora periodista, eso que usted está diciendo es mentira, eso es falso, eh, no es de esa forma. Eh, entonces yo creo que sí tendría que haber una ley de medios que eh, de alguna manera pues, eh, pueda penalizar cuando se está entregando desinformación, cuando la, la, la aparente información que entregan eh, son fake news o es información que no se ha investigado y que no se ha podido comprobar realmente que, que existe, que es real. Así es pues que la invitación mía hoy para todos y para todas es que consumamos a través de las redes sociales eh, eh, información que nos sirva información que nos ayude información que nos que continúe abriéndonos los ojos que nos permita despertar como sociedad eso es, es, es supremamente importante que nosotros, que nosotros y nosotras podamos hacerlo los invito a que sigan a los medios de comunicación alternativos a los influencers alternativos y progresistas a las influencers alternativas y progresistas que están hoy por todas las redes pero que realmente eh, eh, hacen esto a honores si nosotros les damos un empujón, si nosotros los reforzamos, si nosotros les ayudamos, yo estoy seguro que esos canales, esas páginas, esos medios de comunicación también van a salir adelante y van a comenzar a mejorar incluso su contenido. Es muy difícil para los influencers alternativos y progresistas, para los medios de comunicación alternativos y progresistas competir con... Eh, la élite que es dueña de todo el dinero de Colombia dueña de todo lo que existe en Colombia y también de los medios de comunicación tradicionales es difícil competir contra eso pero aún así hemos logrado avanzar y ustedes han visto que eh, los medios de comunicación eh, alternativos jugaron un papel muy importante en el cambio de gobierno en la elección del nuevo cambio de gobierno tenemos que seguir apoyándolos tenemos que seguir informándonos a través de ellos y de ellas tenemos que seguir mermándole pauta publicitaria en los medios tradicionales y comenzar a hacer un verdadero equilibrio en la información yo soy Jenner Uzuga eh, les pido que me sigan en mis redes sociales, estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en Twitter, estoy en TikTok y también les pido que eh, nos ayuden a seguir a Reacción Revista Digital, que es un medio también que, eh, del cual soy cofundador y eh, por medio del cual también entregamos información todos los días entregamos eh, contenido eh, como nosotros vamos pudiendo en la medida en que vamos pudiendo con las capacidades y las fuerzas que, que vamos, te, que vamos eh, teniendo. Sin embargo, sigan también a todos los medios alternativos que ustedes conozcan, a todos los creadores de contenido que entreguen información correcta y, y permanente. Síganles, por favor. Eh, reproduzcan sus videos, compartan sus contenidos y yo estoy seguro que poco a poco vamos a seguir avanzando en este paso de la victoria, en este paso del triunfo parte desde la política, pero que al final es un triunfo social, es un triunfo eh, para la humanidad, para la sociedad y eh, de eso somos todos y todas responsables. Chao, chao.